Hola, bienvenidos a esta unidad didáctica donde aprenderemos sobre los conceptos básicos o las partes del círculo. ¿Y qué es un círculo? Bueno, desde muy joven, nosotros nos muestran que esto es un círculo. Bueno, pero es que el círculo tiene sus partes muy importantes. Por ejemplo, el centro, y es que el centro lo vamos a poner de color rojo. Y también tenemos la circunferencia, que es el borde. ¿Okay? es el borde que tenemos en este caso de color morado algunos otros conceptos por ejemplo existen puntos que son circunferenciales ¿Qué significa esto que son puntos que se encuentran en la circunferencia vamos a construir un punto que es circunferencial y lo vamos a poner de color anaranjado y un poquito más grande bien aprovecho entonces para también mencionar un concepto muy importante es el radio el radio es un segmento que va desde el centro hacia un punto de la circunferencia cualquiera y es que vamos también a mostrar por ejemplo a mostrar qué pasa si dejamos el rastro de ese punto anaranjado y lo muevo a través de la circunferencia Observen, eso es lo que sucede entonces nos permite definir el concepto de circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Bueno, infinitos puntos, infinitos puntos que equidistan. ¿Qué significa equidistan? Que se encuentran a la misma distancia hacia el centro. A ver, en otras palabras, si construyo otro punto en la circunferencia y hago otro segmento, voy a medir esos segmentos dice que el segmento mide 5.52 y el otro segmento mide 5.52 esto es lo que significa que dos puntos equidistan con un punto en este caso llamado el centro y es que entonces si movemos este punto va a construir muchos muchos puntos infinitos y es que todos estos puntos equidistan con el centro, es decir, todos tienen la misma distancia hacia el centro. Muy bien, continuamos con otros conceptos importantes, como por ejemplo el concepto de cuerda, y es que la cuerda es un segmento, voy a construir dos puntos en la circunferencia para la izquierda, y voy a hacer un segmento, voy a construir un segmento desde ese punto C hasta ese punto E. A ese segmento se le llama cuerda, y es que ese segmento lo que une son dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Y en un caso particular, ese segmento cuando pasa por el centro, observemos el radio. Ese es el radio, se construye un radio, se construyen dos radios. Entonces significa que este segmento cuerda, cuando pasa por el centro, se le llama diámetro es un diámetro, bien otro concepto es el concepto de arco, un arco es una parte de la circunferencia vamos a construir un arco, le voy a cambiar el color, le voy a poner un poquito más grueso ese arco anaranjado es una parte de la circunferencia, si yo muevo el punto E observen que el arco se va haciendo más pequeño o bien más grande, hay un caso particular cuando esa cuerda o esa línea pasa por el centro se le llama semicircunferencia, es decir la mitad de la circunferencia la mitad, ya cuando no pasa por el centro no sería una semicircunferencia también, eh, bueno aquí se puede mostrar que son pequeñas pero si hacemos, podemos construir el arco que está por detrás de él okay, hay un arco mayor, en, en este caso es el que está construido y existe un arco menor que es en este caso el pequeño muy bien vamos a ver otro concepto o otros conceptos por ejemplo un punto que está por fuera ese punto se le llama punto exterior o punto externo vamos a ponerlo de color morado y vamos a ver algo muy interesante con respecto a la distancia que tiene este punto y el centro ¿okay? vamos a construir un segmento que va desde el centro hacia ese punto voy a medir la distancia y vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a la medida que tiene tiene una medida de 9.08 si yo muevo el punto cambia por supuesto su medida y la vamos a comparar con el radio el radio mide 5.52 Bien y el punto externo o exterior mide 8.2 en este caso puede medir más, puede medir un poquito menos pero lo que podemos concluir es que este radio, perdón ese segmento, que lo voy a poner en azul es mucho mayor que la distancia del radio observen el radio es mucho mayor que la distancia del radio y esa es la característica principal para determinar cuando un punto es externo el punto es externo si su distancia es mayor, o sea el centro, es mayor que el radio, construyamos un punto que esté por dentro, ese punto que acabo de construir, que lo voy a cambiar de color, lo voy a poner de color verde, y voy a construir el segmento que va desde el punto hacia el centro, y lo voy a medir, 2.6 en este caso, 2.6, puedo medirlo un poquito más, okay, pero siempre y cuando esté por dentro del círculo, por dentro de la circunferencia. Lo voy a comparar con el radio. ¿Qué pasa con el radio? Es mayor el radio. Entonces podemos definir o, o conceptualizar de que un punto interno, su distancia hacia el centro, es menor que la distancia del radio. Bien, espero que todo haya quedado de lo mejor. Ahora pues continuamos con algunos conceptos como, por ejemplo, cuál es la fórmula de un círculo. Cuál es la fórmula que permite identificar algebraicamente el círculo. ¡Nos vemos!